La inesperada confesión de Mika Viziconte: yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Mika Viziconte vivió un excelente año y se encuentra en su mejor momento. Se convirtió en una de las panelistas estrellas de incorrectas, el programa conducido por Moria Kazan. Tuvo un fuerte presencia en el Bailando 2018, aunque estuvo marcado por las injustas devoluciones de los jurados, debutó como vedette en la obra Nuevamente Juntos, junto a Carmen Barbieri, Santiago Val y su hijo, Fede, y, finalmente, blanqueó su romance con Fabián Cubero, con quien las cosas marchan mejor que nunca. Aunque hubo varias crisis con Nicole Neumann, ex de su pareja, la nadadora y el futbolista tienen una relación idílica. Se conocieron durante el 2017 y, a principios del 2018, blanquearon su romance. Al poco tiempo ella conoció a las hijas de Fabián, Indiana, Allegra y Sienna. Con las que tiene una muy linda relación, a juzgar por las sonrisas de las pequeñas en cada foto que Mika comparte en su cuenta de Instagram. De hecho la blonda habló de su fiesta de Año Nuevo, mientras ejercía de notera para incorrectas, donde reveló que unió a Cubero y a las niñas con toda su familia. Iba a venir con el futbolista pero está con toda mi familia y la familia de él en la quinta de mi mamá Ed, contó con Picardía. Año nuevo la pasé con la familia de él en mi casa, con las nenas. La convivencia es tranqui, está toda la familia de él acá, su mamá, su papá. Todos somos de mar de plata así que estamos muy cómodos, explicó. Las chicas pasaron Navidad con su madre y Año Nuevo con el papá, agregó. Luego le comentaron si, ante esa situación, no le entraban ganas de convertirse en mamá. Ayer fuimos a la playa con mis amigos y los amigos de él y se habló del tema. Cuando estás con nene se despierta un bichito. Empezás a observar y creo que me gustaría ser madre, reveló la panelista. La realidad es que hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Quiero ser madre, pero tengo mucho trabajo. Pero se habló, aclaró entre risas. Y fue más allá. Yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Hay que tener dos, bromeó, con simpatía sumándose a las cargadas de sus colegas. Desde el piso le hicieron notar que las cosas iban muy en serio con Poroto. Sí, yo anoche no salí, no fui a la fiesta de Fedeval y me quedé durmiendo con mi novio, cerró Viciconte. Mika Viciconte vivió un excelente año y se encuentra en su mejor momento.